Ancho es castilla. Español básico. El abecedario. The alphabet. Escucha. Listen. A. B. C. D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Escucha y repite. Listen.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 U, V, V doble, X, Y, Z. Gracias por ver este vídeo. Thanks for watching. Si te ha gustado y quieres estar al día, dale a me gusta, suscríbete y sígueme en Instagram en anchoaes. Todo junto. If you liked it and would like to stay up to date, like this video, subscribe and follow me on Instagram on anchoaes. Spelled A. N C H O A E S Hasta pronto See you soon